Se llevan el dinero por la manga, que por la manga, y estiman un manga, que por la manga, Es que el principal riesgo que tienen los niños de la Comunidad de Madrid de malnutrición es la obesidad. Tengo cuatro años picos sin trabajar, porque así tenía más posibilidades para buscar trabajo y para poder echar algunas horas, cualquier cosa que me caiga para trabajo. Me vino muy bien, porque el niño estaba en el comedor y así podía moverme un poquito más. En el año 2012, el gobierno de Esperanza Aguirre recortó las ayudas a los estudiantes de educación primaria y secundaria se suprimieron las ayudas para libros que alcanzaban a 300.000 escolares y convirtieron las becas de comedor en unas insuficientes ayudas pasando de 120.000 beneficiarios a menos de la mitad. Como le ocurre a Josefina, muchas madres y padres de Carabanchel han sufrido importantes cambios en su día a día, no solo en lo referente a la alimentación. Las becas de comedor, desde un punto de vista social, no resuelven solo un problema, el dar de comer a la gente bien, o de organizar que la gente coma mejor de lo que, según sus medios, podría comer. Sino que también resuelven el problema de que muchas madres, porque vamos a ser realistas, en las que se encargan, entonces, si las madres tienen que dejar de hacer otras cosas, que al no tener beca de comedor, tienen que estar ese rato en la casa y darles de comer y demás. Bueno, hay una parte que ha abandonado el comedor escolar, eh, porque evidentemente no puede sufragar los gastos, Además, a esto se añade que las becas que desaparecieron se unen a una política en la que estas reducciones de cuotas también llegan tarde, es decir, la normativa y la resolución de esas personas que pueden tener las cuotas reducidas eh, llegan a finales de, de, del año prácticamente, en el mes de noviembre, últimos de noviembre, primeros de diciembre, y se entra en un círculo vicioso, es decir, yo no te permito que eh, accedas al comedor sin pagar, aunque después te tenga que devolver el dinero, como no puedo pagar el comedor escolar, no lo uso y al no usarlo, yo como administración ya no tengo que poner ese dinero porque ya no lo usaste, ¿no? Entonces hay una uh, importante bolsa de familias que ya no usan el comedor y que sus niños están pasándolo realmente mal. Hola, eh, me llamo Eduardo Valdivieso, tengo 24 años, tengo dos niños y estoy sin trabajo, la única que trabaja es mi, mi mujer. No cobro prestaciones, no cobro subsidios, no paro, no, no me alcanza con lo que gano. No, puedo, no, puedo, no, me, no me da tiempo de salir a buscar trabajo porque si es que salgo voy a, voy, a, voy a dejar currículos, voy a entrevistas pero tengo que volver enseguida a hacer a todos los quehaceres del hogar. De los eh, directores y las directoras de los, de los centros escolares lo que sí comentan de vez en cuando es que notan que eh, hay niños que aunque no lo digan las familias y ellos mismos no, saben positivamente que sus niños no están bien nutridos. La situación la detectan las profesoras, son las primeras, y los profesores, porque les conocen, porque están habituados a, a las reacciones que tienen, a su forma de, de expresarse. Mi nombre es Eusebio Prieto Doro, tengo 45 años, y ahora mismo, actualmente, soy padre soltero. Llevo cinco años en el paro. Como yo tengo, vivo con mis padres y tengo la renta mínima, pues hay personas más necesitadas que yo para que le den una beca de comedor, las ayudas para los libros y todo. Actualmente, varias organizaciones internacionales y ONGs denuncian las dificultades que acosan a la infancia en España. Uno de cada cuatro menores está en situación de pobreza. Su alimentación ha quedado en manos de iniciativas solidarias, organizaciones vecinales y ONGs. Lo que están diciendo los profesionales y las organizaciones es que existe una bolsa de pobreza extrema muy importante que hay problemas de malnutrición y que uno de los problemas que tienen los menores de la Comunidad de Madrid es de obesidad, pero principalmente está ligada con una mala nutrición. O sea, un niño que come todos los días macarrones, o que come todos los días pasta, o que come todos los días arroz, su alimentación no es buena. En Carabanchel, la población menor de 15 años es de 36.000 personas, de las cuales aproximadamente 9.000 sufren pobreza y malnutrición. Eh, mala nutrición por lo menos, mínimo, Aquí muchas familias, hasta donde los datos que yo tengo, eh, se alimentan de las ayudas que les da, por ejemplo, en este caso, caritas. Caritas, pues, como otros recursos sociales que dan alimentación, sobre todo dan pues, arroz, legumbre, pasta y ya está. Las estadísticas reflejan que entre los años 2007 y 2013, el gasto medio por hogar ha descendido notablemente en los apartados de carne, pescado, hortalizas y frutas, y ha subido ligeramente en el de arroz y pasta. Concedido de momento, este año hemos tenido que renovar para que nos den la comida de carita. Por lo menos que mi hijo no, no tenga un plato de comida en la, eh, encima de la mesa. Según Cruz Roja, el coste económico de alimentar a un menor de 6 años es de 95 euros al mes y supera los 160 a partir de los 12 años. El plato importante del almuerzo que es de ellos, de la comida del diario, que es una nutrición que le viene muy bien a los niños, que como son personas profesionales los del comedor, pues saben lo que le viene bien, le varían cada día la comida. Y lo que yo no les puedo dar en casa es una nutrición como tener que como dicen los pediatras a los niños que quedarle el día, día a día. Las becas de comedor eran una ayuda imprescindible para la igualdad de oportunidades de las mujeres. Muchas han renunciado a la búsqueda de empleo y han vuelto al papel de ama de casa. Si antes se decía las mujeres y los niños primero, ahora los gobernantes proclaman ¡Acabemos con las mujeres y los niños primero! Pero si no hay facilidades para que esos niños se incorporen, ante las ayudas a comedor llegaban a mucha más gente. Bueno, El recorte en becas de comedor es un ataque a la igualdad de oportunidades. ¿no? Creo que la educación debía ser el ámbito donde más se generara esa igualdad de oportunidades. ¿no? Y con estos recortes, eh, que causados por una crisis que no solamente es económica, el sistema está apuntando a las mujeres, a los menores, a los que menos recursos tienen, que son los más discriminados y los que menos posibilidades tienen de protestar. ...un fondo ideológico que procura devolver a la mujer a la, al entorno familiar porque piensa que no debería haber salido allí. Pues eso es como volver a consolidar el, el rol de la, de la mujer en casa, ¿no? La pregunta de mi niña es que siempre, que ¿por qué no, se, no está en el comedor y los amigos de ella? Sí. ¿Que ¿Por qué no se queda? Pues a mí lo que no, no le puedo decir es que no, porque no tenemos dinero. El Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue negando el abandono y las dificultades de miles de familias y de niñas y niños madrileños. Incluso presume de haber aumentado las ayudas de comedor. Bueno, en este momento las becas de comedor como tal no existen. Lo que existe es una reducción de los precios eh, del menú. Eh, hay una, un determinado colectivos que tienen un precio reducido... ...y la administración en teoría aporta la diferencia... ...a los centros educativos sobre el menú diario... ...que está establecido... ...ahora todo el mundo tiene que pagar... Eh, ...salvando algunos que están bajo la tutela... ...de la Comunidad de Madrid... ...y que por tanto la comunidad no se va a cobrar a sí misma ¿no? Tenemos el caso de la Comunidad de Madrid... ...que ha sido la primera que se niega sistemáticamente... ...a abrir los comedores escolares... ...en periodos como hemos dicho de vacaciones... ...cuando hay otras comunidades autónomas que sí los, que sí los abren ¿no? Que les da lo mismo... Les da lo mismo, ellos mientras que piden dinero, les da lo mismo. El problema generado por los recortes tiene muchas caras. La discriminación que sufren los afectados y la negación del problema por parte del gobierno provocan que la situación se vuelva invisible para una gran mayoría decir que alguien pasa hambre en este sistema que se supone que todo el mundo puede conseguir de todo ¿no? pues significa un poco que eres un poco fracasado Entonces, pues, por eso no habla la gente y tampoco habla porque el, tampoco existe una red en la que se tenga suficiente confianza pero que la gente tenga que formar con los carros una fila enorme ahí afuera en lo que era la plaza del mercado donde aparcan un montón de coches donde es la, esa calle es la calle de entrada a la mayor parte de las casas del barrio pues resulta un poco triste ¿cómo voy a ir yo? si me pasara a mí, yo no me voy a poner en esa fila Vamos a ver si hay una minoría que intenta apalear eso, que intenta ayudar, pero hay una inmensa mayoría que está poniendo el pie encima para que eso no salga a la luz. Simplemente por miedo, por represalia. Yo me puedo quejar y llegando a una comunidad, la Comunidad de Madrid mandarme una inspección de decir que, mi casa, que la casa donde viven mis padres no está en condiciones, aunque esté de maravilla. Y te quitan la niña. Y Exactamente. A la gente le da vergüenza ir a, a coger comida a Caritas. Pues hay gente que no lo dice, no se lo dice a la vecina, porque es como quedar mal, así que no sé yo, y eso no facilita la ayuda, si es verdad que nos facilita, pues una ayuda comunitaria, ¿no? que en el vecindario de repente sepamos que la vecina del cuarto se ha quedado sin trabajo y el marido y tal, y es difícil que tú vayas a llevarle comida, porque igual se molesta, O pues sea, hay gente que se molesta todavía con esas cosas. Nosotros sabemos, por gente muy cercana, que esta situación existe Lo que sí hemos notado mucho es que, en este, como en otros temas muy importantes, habitualmente miramos hacia otro lado. Entonces, claro, esto de alguna manera lo que, lo que indica es como que la gente no nos sentimos capaces de poder cambiar las situaciones, como que estamos en una actitud un poco incoherente, ¿no? de ver muchas cosas que están ocurriendo en el, en, en el mundo, y que no, no estamos, no, o no sabemos cómo actuar. ¿no? Que lo que fracasa o lo que ha fracasado es todo un sistema. Porque desprotege a, justamente a la gente a la cual deberíamos cuidar más. ¿no? Que son, por ejemplo, la infancia. Es la infancia ¿no? Si en este tema creemos que deberíamos hacer una, una reflexión bastante profundo. Nosotros sabemos que es que aunque sea gente enormemente integrada, gente que ha podido trabajar hasta en proyectos de la muchísima gente que pasa por la asociación de vecinos implicados, es decir, que podrían ser vecinos que esta parte social que estamos aquí hablando la tenían ya totalmente interiorizada y que las cosas hay que comunicarlas a la red y demás. Cuando ocurre esto, al final no lo cuentan, te enteras porque la situación ya es insostenible y a veces no te enteras por ellos, te enteras por los vecinos. Se está venciendo progresivamente el miedo a decir que pasan cosas muy graves en esta sociedad, que como he dicho antes hay problemas de, de vivienda, que hay problemas de, de trabajo gordísimos, de salarios eh, infames, de despidos infames eh, y también los hay de alimentación. Entonces creo que otra cuestión es el silencio que se impone por determinadas instancias administrativas y por determinados partidos políticos y por determinados medios de comunicación. ...que eso también existe. Eh, queda ahí un plus de vergüenza, también de, de autoculpabilización... De no, haber, ...de no ser capaces de salir de una situación... ...y la gente entra en una espiral de pensar que los culpables... ...de la situación son ellos, en lugar de eh, entender por qué es así... ...que es el sistema y la sociedad, las, les, quienes les hemos abocado... ...a vivir en esa situación. Vecinas y vecinos de Carabanchel no se resignan a volver... ...a los antiguos esquemas de beneficencia... Algunos restaurantes y comercios se han hecho cargo de la alimentación de menores en dificultades. Grupos de vecinos recogen alimentos y crean redes de apoyo mutuo. La asociación de padres y madres llevamos muchísimos años reclamando que los centros educativos públicos estén abiertos a la ciudadanía los 365 días del año y a ser posible las 24 horas del día. Y nosotros apostamos también por dar un salto cualitativo y fijarnos e imitar modelos, por ejemplo, como el de Finlandia, en el que los, todos los niños y niñas comen en el centro educativo como parte del proceso de educación y de socialización grupal. ¿no? Y llevamos mucho tiempo poniendo en marcha bancos de alimentos, y por otro lado estamos también cubriendo muchas veces incluso las becas que han desaparecido de la comunidad para niños y niñas que tienen que ir al comedor con sus familias y no, no los pueden alimentar. El valor principal es el dinero. Entonces el lío es que la gente, nos hemos creído que eso era el valor principal y por tanto nos sentimos juzgados desde, ese, desde esa mirada. Pues eso, este sistema eh, ha generado y genera mucho sufrimiento. Ese es el asunto. Tenemos que buscar otro tipo de sistema, más a la medida del, del ser humano, ¿no? y que desde luego no esté basado en la violencia como este Es interesante, pero que no es fácil. Lo que sí creemos es que me, vale la pena ¿no? el, el intento. Hay que buscar el potencial que tenemos la gente. La gente tenemos mucho potencial. Y merece la pena que, que investiguemos, que interioricemos, y que descubramos lo que, lo que el ser humano es capaz de hacer. Eh, hemos creado una red de apoyo mutuo. Es decir, no pretendemos que solucionar problemas, en este caso de alimentación, se convierta en algo vinculado a la caridad, a la beneficencia, ni mucho menos. Lo que pretendemos es crear en red en el que todos nos podamos ayudar. Eh, intentamos también involucrar a comercios, grandes superficies y otras, eh, y otras tiendas ...que creemos que deben colaborar también en todo esto... ...creemos que deben colaborar... ...porque es un problema que está a la puerta de su, de su tienda... ...a la puerta de su gran superficie, ¿no? A, a los que están encargados... ...de los comedores escolares... ...que se pongan la pila y que den un poquito más... ...porque hay muchas personas que lo necesitan. Es porque no sirve de nada... .garantizar los derechos de los menores si su ambiente familiar y social no tiene los derechos mínimos garantizados. Los niños pueden estar bien alimentados, pero si les. si les desalojamos de su casa y les ponemos debajo de un puente. pues la situación seguramente no será la que necesitan. Es que se necesita ese empoderamiento por parte de, de las personas, de las personas que. sobre todo de las personas que lo pasan mal para decirle. lo pasas mal. No porque no quede más remedio y es que la cosa es así y es que toca ser pobres y ¿qué le vamos a hacer? No, no, no. Lo pasas mal porque es necesario luchar para que los que te están haciendo pasar mal cambien su postura y eh, tú puedas tener las, las, las herramientas a tu mano para luchar contra eso. Claro que se necesita que, que haya... hay que dar un cambio un giro a todo esto porque es anticonstitucional. Eh, unirse y moverse. Entre la gente, me refiero a la gente, buscar la unión y, y moverse para que haya solución. Esperamos que los políticos, las grandes empresas, las grandes multinacionales, los poderes financieros sean los que resuelvan el problema. Yo creo que, que la situación va a empezar a cambiar cuando empecemos a cambiar nosotros y empezamos a no ser indiferentes a lo que le pasa al vecino y empezamos a, a tratar al otro como nos gustaría que nos trataran y que queremos tratar al otro como no gustaría que nos trataran, y eso va a hacer que surja una mística un cemento social entre la gente. Eso es lo que puede cambiar la situación y no falsas esperanzas que otros van a arreglar el problema. Cuando alguien comprueba que el individualismo esquizofrénico ya no tiene salida y comunica abiertamente a todos sus conocidos qué es lo que piensa y qué es lo que hace sin el ridículo temor a no ser comprendido, cuando se acerca a otros, cuando se interesa por cada uno y no por una masa anónima, cuando promueve el intercambio de ideas y la realización de trabajos en conjunto cuando claramente expone la necesidad de multiplicar esa tarea de reconexión en un tejido social destruido por otros cuando siente que aun la persona más insignificante es de superior calidad humana que cualquier desalmado puesto en la cumbre de la coyuntura epocal cuando sucede todo esto es porque en el interior de ese alguien comienza a hablar nuevamente el destino que ha movido a los pueblos en su mejor dirección evolutiva ese destino Tantas veces torcido y tantas veces olvidado, pero reencontrado siempre en los recodos de la historia.